Podemos compartir con todos ustedes el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. El Superdebate hoy con el fútbol, con Nacional, con Junior de Barranquilla que acaban de empatar 2 a 2 en el estadio Atanasio Girardot. A esta hora se juega el partido entre el Tolima y el Juta Deportivo, el partido va 0-0, el Cali hoy jugó. Y perdió frente al América y el Santa Fe ganó también hoy en horas de la tarde. Bueno, bueno, y vamos a hablar precisamente de lo que ha sido hoy la presentación de los equipos o del equipo antioqueño, del equipo atlético nacional, que en mitad de semana había jugado con el Deportes Tolima y Bagué, y perdió el partido. Y hoy, que tenía que ganar, empató el partido. Vamos a ver por qué Nacional empata el partido hoy ¿Por qué lo pierde Nibagué? ¿Qué pasa con Atlético Nacional? ¿Qué pasa con el técnico que planifica más los partidos? que escoge más las nóminas y generalmente hace mal los cambios? ¿Qué pasa con el técnico Juan Carlos Osorio en el equipo Atlético Nacional? Que se le van las luces de un momento a otro Y con ese cuento de la bendita rotación Mire todo el daño que causa Pero bueno, de esto vamos a hablar en algunos momentos, por ahora les invito para que marquen nuestras líneas, las líneas telefónicas que tenemos habilitadas para que usted gane los premios de esta noche. Aquí tenemos los premios de esta noche. Marquen 232-4604 y 018 8051, 50, Entre las personas que llamen, estamos entregando prendas del Medellín, prendas del Nacional. Tenemos mus de Rafa Gol, los balones de fútbol y también las gorras. Todo lo vamos a entregar entre las personas, repito, que llamen a nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018 051 todo lo que tienen que responder es la pregu una pregunta muy fácil, la pregunta pensando en grande con Rafa Golo. La pregunta es ¿cuántas reglas tiene el fútbol? ¿Cuántas reglas tiene el fútbol? Facilísimo. Pero en unos momentos estaremos hablando sobre este tema. Por ahora quiero invitarles a esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso.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 de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur Colanta ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero o Light. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Del 22 de noviembre al 1 de diciembre llegan las promociones de Aniversario Diamante. La semana de descuentos en miles de artículos donde además sortearemos dos bonos diarios de 500 mil registrando tus facturas mayores a 50 mil pesos. El Diamante, el centro comercial para comprar. Y ahora con nuevas marcas y parqueaderos. Consejos de educación financiera número uno cuide su dinero ahorre en nuestra cooperativa Cotrafa una entidad sólida y reconocida cotrafa.com.co y la Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. El deporte le gana a todo menos a esta promoción compra ya Directv con 50% de descuento un mes gratis Directv Go incluido para que veas tus partidos favoritos las mejores series y películas donde estés ya vaya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 en Bello estamos transformándonos. Invertimos 6 mil millones de pesos en el mejoramiento de las vías de la zona rural, con parcheos, fresados, cunetas, disipadores y placa 18 kilómetros de vías fueron intervenidas en la vereda de Alto Viejo y en las diferentes veredas del corregimiento de San Félix. Todo porque en Bello estamos hechos de progreso. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Proseguimos en el superdebate de los temas cuando acaba de terminar en el Atanasio Girardot el partido. El partido entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. Empezó perdiendo Nacional dos goles por cero Atlético Nacional. Y luego en el segundo tiempo empató el partido y pudo haberlo ganado. Pero la falta de puntería de los hombres de Atlético Nacional. Pero lo cierto es que los goles estaban... En el banco, en el banco, señor Osorio, en el banco, allá, se estaban oxidando, se estaban oxidando los jugadores de Nacional, porque el señor siempre sale con una nómina impredecible, se a hacer el chistoso con la gente, que él es el de Aguadas, el señor Osorio, y entonces siempre saca, siempre escoge más la nómina, como sucedió en Ibagué, hoy no fue la excepción. Por ahora los invito, porque tenemos esta nota de Colanta, porque Colanta sabe más, sabe a campo. Me llamo Joaquín Emilio Major. Este, Reguardo, es Nucido. Reguardo Nucido. Somos en Vena Cativo, Ella Vida. Mi nombre es Gloria Sinigui. Hace ocho años que trabajo acá en esta finta. Mi sueño es ¿querés, querés tener más. Queremos producir más, más leche para hacer para Colanta. Es muy bueno así veniendo ustedes a mirar a los indígenas, para que vayan con conocimiento los indígenas, porque los indígenas no conocemos, no conocíamos que eran los, los animales de ganado, pero hoy un día estamos conociendo, como está diciendo, porque sobre estamos viviendo desde eso. Yo me llamo Lady Joana lengua Ceruca. Cuando ordeño me gusta. Me siento bien y me gustaría seguir ordeñando y en un futuro tener eh, ganados propios, bastante y todo eso. Bueno, Colanta sabe acá. Sabe Ahora sí, vamos a la a polémica, vamos al debate. ¿Qué pasó con Nacional hoy frente a Junior de Barranquilla?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 Activación de marca, patrocinio, megaventos, derechos de televisión La publicidad en todos los, los estadios de Colombia Las vallas electrónicas, las vallas digitales Usted tiene que llamar en Medellín al 444-6529 444-6529 de Global Sport Y ahora sí, le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle ¿Cuántos pares son tres moscas? Como hoy Nacional empató el partido, pudo haberlo ganado, pudo haberlo ganado, tuvo con qué haber ganado el partido, pero lamentablemente Nacional se volvió un equipo especialista en despilfarrar los goles. Hoy los tuvo en varias ocasiones. Pero lamentablemente no se concreta y por eso hoy Nacional impactó el partido. Porque le pudo haber ganado a Junior en el segundo tiempo, pasarlo de largo, pero no fue así. El hombre que no tiene pelos en la lengua, genéticamente verde, Luciano González, se queda bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo sé, yo sé. ...que están todos los rifles apuntando a la cabeza de Juan Carlos Osorio. Pero que yo recuerde, cuando llegó Juan a Nacional, nadie dijo que ese no era. Nadie dijo que ese no era el técnico y que estábamos cometiendo un error. Ahora, si sí le queda un técnico como muy bravo... ...para escoger su alineación para un partido, hacer encuestas... ...consultarle uno a uno, sobre toda la crónica deportiva que sabe tanto... ¿Qué jugadores quieren que ponga? Él escogió un equipo en el cual creyó. Y ese equipo desperdició 70 minutos del partido. Porque es que fueron desperdiciados. Porque es muy fácil. La culpa es de Juan Carlos Osorio. ¿Qué hizo Barcos? ¿Qué hizo Harlan Barrera? ¿Qué hizo Harlan Barrera? ¿Qué hizo Barcos? ¿Qué hizo Blanco? ¿Qué hizo Cabal? Y si enumeramos... A todos que hizo Cuchi, a quien tanto la gente pide, a quien tanto la gente pide, quiso hizo Costa. Y si enumeramos a todos y cada uno de los jugadores de Atlético Nacional, en 70 minutos del juego, veremos que era una actitud paupérrima, pobre, de gente que estaba como en otro paseo, como en otra onda. Ah, que entró Vladimir Hernández y le cambió la cara, para eso son los suplentes. Y un equipo tiene que tener ante todo una muy buena banca de suplentes para ser revulsivo de rigor. ¿Y quién hizo el cambio? Lo hizo la tribuna, lo hicieron los hinchas, lo hicieron los periodistas. ¿Quién hizo el cambio? El técnico que consideró que tenía que meter a esa gente en el momento oportuno y casi gana el partido, pero en el fútbol los casi no vale. Nacional tiene 70 minutos de presentación para revisar con niveles... Pobrísimos de jugadores que habitualmente es gente que le da respuestas excelentes al técnico. Porque habitualmente Bocanegra es un jugador muy capaz. Habitualmente Barco es un jugador muy capaz. Habitualmente Harlan Barrera es un jugador muy capaz. Harlan solo vino a despertarse cuando Nacional reaccionó la levantada cuando estaba por debajo en el marcador 2 a 0. A mí me ha dolido mucho este empate... ...porque es que pudo ser más el botín... ...pudo ser mucho más... ...si la gente... ...porque es que es muy fácil, ¿no? La culpa es de Juan Carlos Osorio... ...no escogió la gente que tenía que estar... ...y quién garantizaba que Vladimir Hernández... ...y el muchacho Muñoz... ...si empiezan el partido lo ganamos... ...a lo mejor lo perdamos... ...a lo mejor lo perdamos... ...y si le queda un técnico muy cuesta arriba... Pero muy cuesta arriba preguntarle a cada uno, ¿usted qué alineación quiere? Hacer encuestas para sacar una formación. Para eso le pagan, para eso está ahí, para eso lo trajimos. Pero que haga bien el trabajo. Bueno, no lo está haciendo ajá, bien. No lo está haciendo ¿no bien. Está haciendo no bien? Está bueno, haciendo bien. ¿quién dijo que no? Que no era capaz cuando llegó. No, es que era capaz. Aquí se burlaron de Arroyave porque Arroyave es una campaña, por cierto, no muy santa, diciendo que era imposible Cosero llegar al Atlético Nacional y cuando llegó todo festejamos, Sí, claro. entonces, que festejamos. entonces es bueno o sea, tener yo no presente... Quería, yo no quería que Osorio llegara a Nacional según vos, Luciano. No, pero es una campaña... Un, o era, sea, yo era el que no quería que Osorio llegara a Era una no campaña permanente, ¿no? Según lo que estás diciendo, ojo, ojo que hay mala interpretación, Luciano, porque estás diciendo una cosa que en ningún momento pasó. Estoy está dando una información de que no, Nacional no llegaría no, a Juan Carlos Osorio, no, que es muy distinto no. a una campaña que Yo haya querido montar. Ya, no la la técnico, en Ay, sí, que yo no monto campañas contra señor Ahí sí está muy equivocado. Yo no monto campañas contra nadie. Bueno, contra listo, nadie. Dice, pero bueno, y tenés argumentos para decir que, que tu campaña falló. No, ejemplo, distraigan, no, el tema, porque no distraigan el no. tema, no distraigan el tema. Eso es distractor. Eso es distractor. Maneras... Nacional empató y está envainado. Porque si gana el Cúcuta hoy. Esto, no, esto, tolima, esto tolima, tolima, se acaba. Tolima. Tolima. Si gana el Tolima, de eso. Si gana el Tolima, esto que se, se es acaba. Desee, que se no, estoy que hablando de el, la realidad. La estoy hablando de la realidad. Porque el Tolima se palabra, dispararía pero, con nueve puntos la palabra Nacional teo, tiene cuatro. Te la palabra, sí, es toma la palabra, pues. No. Hable, pues usted, hable, pues usted. Hable, pues usted dígale. ¿Qué no. le pasó a Nacional? No, ah, si pues sí le usted, digo. Si le digo, no, porque me extraña Porque usted dice que no tiene perfectamente. Yo hoy, como que. Porque a vos te demasiado. Nacional. la vocería. De nacional Debe, juez, porque no te cree mucho no no, es que, no, no, no, es que, que yo voy a decir la verdad, verdad? Si si es este, que ya viene usted, este usted. man que está eliminado. ¡Qué eliminado. Eliminado. Estoy en la Copa Libertadores. Estoy en la Copa partido? Libertadores. Bueno, Otros no están. Otros no están. Siempre con la misma sí, es pendejada. Es siempre termino. con la misma con la pendejada. pendejada. La realidad. Estoy en la Copa Libertadores. Sí, o sí, no. Sí, pero cada vez sí, sí, que ahí. Cuando sí, cuando ahí estás en la Copa ¿Dóces? Libertadores, ganátela. Ganátela. Ayer lo estoy. Ayer mm. estoy. Otros se la quieren ganar sin estar. Otros se la quieren ganar sin estar. El hecho es... ¿A qué habla el man, hermano? Ya, ya, ya. Yo... No, no, hablo no. Por el ¿Qué habla la orilla! Le exijo, sáqueme la amarilla y sáqueme si quiere la roja Pero no me pite en ya, el oído hermano Ya, ya, señor es, historio <risa> es Campaña con su sí, ruido bueno, en entonces, maestro, si, no, sí, sí, si sí. usted quiere ir ya Lo ah, mandamos sí, a la, si la casa, hermano pues, Si usted quiere ir, yo lo sí. mando a la casa Pero oh, no, si usted le ir Pero eso sí, pero eso sí De constancia es, que tengo cosas que decir Que el señor no va a decir Que el señor no va a decir Tengo cosas para decir que el señor no va a decir Respete la palabra, porque yo no lo he presentado a usted Eso es no la autoridad es desafiar la autoridad. Termina, Sáqueme, que yo soy muy berraco. Lo que digas de Nacional, hinchado, importa. Pues no, a la verdad. No, perdas pues la verdad. No, ¿Cuál verdad decís vos? ¿Cuál verdad decís decir vos? Verdad. Cuando atacaste a Obadilla Y, y, y eso no voy, voy, voy a decir no la verdad. ¿Cuál verdad decir vos? No decís la verdad de tu equipo. Vas a decir la verdad. Vas a decir la verdad. Muy pobre presentación de Atlético Nacional. ...y pese a que rescató el punto... ...la presentación no fue absolutamente para nada... ...la mejor... ...bueno... ...y eh, la palabra a él que listo, sabe tanto... Ya le vamos a ...que dar va palabra. a decir la verdad... Ya le vamos ...no hice la las la verdades del Medellín... ...porque a todos ha sido lo Medellín... Bueno, ...y Medellín lo bofetea... Bueno, ...ahora voy a decir la de Nacional... Voy tal darle la, la verdades de Nacional... ...chichas por Osorio... Y hice toda la fuerza del mundo... ...porque llegara claro Juan Carlos Osorio... ...lo que pasa es que... ...al señor... ...está saliendo con, con una... Que realmente deja a la gente con los pelos de punta Y es la escogencia de la nómina Siempre sale con la nómina cambiada Lo escuchaba usted hace 15 días decir en el Atanasio Girardot Palabra más, palabra menos La nómina nacional es la suplencia, la titular que La dejó en la suplencia, la dejó en el banco Esto es increíble ¿Y cómo esa usted nómina ganó? Usted si, hoy ganado, hoy si hoy hubiera ganado, ¿quién iba a No, ese señor Osorio, es un decirlo? tiro al aire Es un tiro al aire Nunca se sabe nada con Osorio Y así le va ¿Por qué es un tiro al aire? Porque él todavía no tiene claro quién su nómina tipo y nunca la saca y sale con, un, sale con unas que dejan a toda la gente con la boca abierta. Eso así es obvio. Pues bueno, para mí sigue escogiendo más la nómina, para mí sigue planificando mal el partido porque es que la otra cuestión eso yo, yo está leo, diciendo usted es, lo que no dice sí, yo lo digo. el señor defensor la, de la causa la orden. homilética felicito, la homilética de la, la, la homilética del partido no que la, la roja, presentación no del el partido, la, roja, el se la verde. está equivocado en estos dos partidos estoy hablando del partido del Tolima y estoy hablando del partido del en la homilética del partido el señor no sabe presentar el partido, por eso usted dice, ¿qué pasó con los jugadores? Usted estaba preguntando, ¿y qué pasó con Barco? ¿Y qué pasó con Jarra, Sí señor, en la presentación del partido Y lo otro es la, equi la equivocación de los cambios Hoy hizo los cambios, pues, sacó la gente que está en el banco Que obvio tenía que haber arrancado Y le ayudaron a arreglar la situación O si no en estos momentos, Nacional Hoy perdiendo con Jarlas, aquí prácticamente está eliminado Y allá el señor Osorio tendría a los de sur A todo el mundo pitándole, fuera, fuera Señor Osorio, ahora sí, bienvenido Prosiga Vea le doy gracias a Dios por todo. Primer, y primero voy a decir lo siguiente. Lo siguiente. El señor Osorio, Juan Carlos, está regalando los primeros 45 minutos en todos los partidos. Rebobinemos. ¿Cómo quedó el partido? Eh, ¿Cómo quedó el primer tiempo de Cúcuta Nacional? Señor Labo, ayúdeme. Porque los goles vinieron en el segundo tiempo Porque él dejó a Harlan Barrera en el banco Y puso al Indio Ramírez Y así con Cristian Blanco Que no está para jugar No está para jugar en Nacional Cristian Blanco La verdad Y hizo, nacional, hizo, metió como, me este. metió como tres, metió como tres o cuatro jugadores Que no están para jugar Mire, entonces en el segundo tiempo Nacional le dio vuelta al Ruello, marcador pues. Porque metió a los que eran. Va y va y regala también el primer tiempo Jugó sin delanteros O miento No llevó, no no, no puso ni a Barco, ni a Cuchi, ninguno. Jugó con el candelo, candelo de nueve. Candelo de 9. Entonces, el señor tiene muy mala memoria. Muy mala memoria. Juan Carlos Osorio está regalando los primeros 45 minutos. Y en este partido tercero, el tercero, el tercer partido, este cuadrangular, no es la excepción. ¿A quiénes dejó en el banco? A el señor Daniel Muñoz Daniel Muñoz que marca mucha diferencia Y que siendo defensa lleva siete goles el goleador Siete goles Nacional. El señor eh, Daniel Muñoz Y es el goleador de Atlético Nacional Sin ser delantero Y tenía en el banco también a Vladimir Hernández Que Yo lo metió muy tarde Que lo metió muy tarde, y, y tarde. Ah, entonces, <risas> entonces ¿Qué le decimos al señor Juan Carlos Osorio? Que todo está bien no, hay que decirle la verdad, está muy equivocado en la escogencia de la nómina, porque desde la escogencia de la nómina se empiezan a perder los partidos. Así de sencillo. Así es, <risa> ya listo ¿Verdad? Que no dijo el señor Sí, Ven, ¿le dijiste vos que querés tanto nacional <risa> ¿Listo? Permitime, permíteme yo me río, hombre Ríase, señor González Ahora y sí. el <risa> mismo Hola, que don Rafa Gómez, ¿qué, ¿qué tal? ¿Y qué te pasó con el Le damos Medellín? la bienvenida ¿Qué en la copa? ¿Qué Al gusto de losa El hermano, ya, ya, ya Hola, no, Bueno, y estamos con el guante de Mr. Biermiro. Hoy me toca el Junior de Barranquilla, pues Me ha tocado Santa Fe, Millonarios, por supuesto América, etcétera, etcétera Junior Los que quieran el guantecito del Junior pues, queda muy bien Llamar, llamar, cosas, llamar cosas, sí, te te quiere, eso, precioso, Todo, todo, te todo queda. queda bien Bueno, mire, Rafa, antes, rapidito, rapidito Selección Colombia su 23 pero olímpica Espectacular, le dimos un paseo a, a la selección de Japón Que estaba con 10 jugadores de la selección mayores Muy bien, ganamos. Colombia 2 a 0 Figura el Indio Ramírez hoy increíble y muy bien atuesta oh, el ex Medellín. Y muy bien atuesta el ex Medellín. Y la selección de mayores, en lugar de. Ya no le vamos a decir selección Colombia, sino involución Colombia. Qué caída de esa selección de Queiroz. Eh, ahora, Queiroz tiene que escoger. O seguimos eh, escogiendo algunos jugadores, debutando jugadores en la selección de mayores, o escogemos al equipo titular y nos vamos de una vez con el equipo titular. Pero. Eh, hay una mezcolanza allí que no hace que el equipo cuaje realmente nuestra selección colombiana de fútbol. Es se que... nos acaba, se, se lo acabaron las fechas de FIFA, nos queda solamente el martes contra, contra la selección de Ecuador allá en, en, en cerca de Nueva York. Y realmente, pues, eh, señor Queiroz, algo pasa realmente en nuestra selección que no estamos cuajando ni ofensiva Pero precisamente ese partido que le queda a Queiroz es para que él monte y muestre los jugadores y sepa con qué va a contar. Perfecto. Y él, claro. él, él ya tiene que saber cómo es que va a jugar la eliminatoria. Pero, pero yo, yo a queiros yo, yo lo aguanto que en ese en sentido Porque pienso, uno. pienso que él está ensayando bloques Está ensayando nuevos jugadores A ver con cuáles se la va a jugar Ya sabremos O yo creo que él ya, ya tiene definido quiénes son los que van sí. a los 11 titulares de la selección Bueno, bueno pero si le bolas eh, a ciertos elementos por, de la prensa no, no cuente con Jame Rodríguez Por supuesto que... Ah, ah que falta Jame, que falta Juan Fernando ah, quintero Que falta... Varios jugadores, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, eh, en nuestro volante recuperador ayer nos hizo mucha falta, el jugador que está en, Inglater en, en Rusia, Wilmar Barrios. Barrios, en fin. Bueno, de Atlético Nacional, por supuesto, el tema es tantos cambios, eh, ca eh, titulares, con jugadores pos en posiciones ilógicas, vuelve el tema, ya la llama la atención el Tino Costa, ¿no? volante que se trajo como volante armador, lo colocó de volante recuperador, poco realmente hizo allí, eh, y cambio de posiciones... Y él tiene que meter la muñeca, luego de tantas embarradas en la formación titular, meter la muñeca y los jugadores suplentes le salvan el partido al Atlético Nacional. Lo que llama la atención, compañeros y televidentes, es su reacción de Osorio en la rueda de prensa, fue muy grosero con los medios de comunicación, altanero tan grave, patán, pues? no, no, no, no, no, no, soberbio no permitía que le hiciera una que terminara el, pe, el periodista la pregunta cuando se, eh, se, se montaba encima y respondía muy soberbio, no aceptaba ninguna ninguna observación eh, y entonces a, a, a, nothing, a, a ver parece, no, visito, a ver, parece el profesor que Osorio el que, que, que <risa> no puede echarse los medios de comunicación encima hermano usted es, tipo, usted es un tipo que sabe muchísimo pero dónde está la nobleza de ese juez? Juan Carlos Osorio de hace cuatro años cuando llegó al Atlético Nacional, ese altivo técnico culto que miraba al periodista en cada respuesta. Ahora mira esas hacia, hacia la mesa de trabajo y, ¿Y de vez en este cuando mira... mira la, ¿Por qué ahora no mira la cara del periodista? No, le da la gana? no, no, no, no, eso no puede ser, Luciano, eh, porque no le da la gana, no. Bueno, o sea, está Carlos, frente a los amigos si de la, la prensa técnico, para que responda con, con, con, con, con, con actitud es un realmente eh, muy seria y muy objetiva. Bueno, estimado Rafa, de todo manera la situación está un poquito incómoda en el tema de puntos, hoy el drama de Nacional son los puntos, no tanto el juego, a ver para qué jugó los últimos 20 minutos, estoy de acuerdo con Luciano, jugó muy bien Atlético Nacional, mereció seguir derecho si hubiese empezado con la formación jugó titular, mal, no, pero este los 20 bien. Jugó no, no, no, no no, no, no, los últimos 20 minutos jugó bien. Jugó bien. Y pudo haber seguido y derecho. Pudo haber seguido derecho cinco ah, minutos. Por andar, minutos más. Por andar sí, chateando no, y esperando no que te dicen no, no, tus no, amigotes, pero no te das cuenta de lo que dije. Pero me tienes no, que contradecir con, con cualquier modo. Vuelve, esté robado. 70 minutos muy malos Y tus ideas. Porque dijiste que Nacional jugó muy mal. Y más Yo te iba en ese momento a interpelar a decirte que Nacional terminó jugando bien. repitamos la cinta si No porque la palabra. Y no volvemos no, yo no vuelvo. Repitámoslo. Pues, no, ves, ves, entonces. ¿Ah, no? <risa> yo no sí, vuelvo. si es verdad fuera. lo que voy a decir, Yo no vuelvo. Lo, lo entonces, yo no vuelvo. Estaba la última le preguntaba. Estaba chateando, moviendo y se pudo hablar de nacional con autoridad moral. Ahora pude Nacional? otra con vez. Para mí no. No hablas del Medellín. Yo nunca hablo del Medellín. Nunca hablo del Medellín. Es más, para mí no existe. Y voy a estar eh. hablando mal de Oiga, No existe Medellín. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Yo no lo dije que no existía Medellín. Bueno, ya lo dije. Con tu cerebro, porque ya lo dije, si qué, cosas, bueno, no, ya lo dije, ¿y qué? Que no dijiste, y nunca que no va a ser dijiste, campeón de Copa Libertadores. No no ya lo dije, bueno, ¿qué? Ya lo dije Ya no me amenacé. Termino. Pero no es que eh, me está amenazando. No, nada, uy. Nada, uy nada. me va a echar los bandidos, amigos tuyos. Otra vez, Rafael. En, la, es en este? la rueda de prensa le hacen la observación a Juan Carlos Osorio Rafael. Amarilla para Luciano González Equea. Está muy ya sí. altanero. No, está despasado. No, no, no, no, termina ya. No, no, no, ya, termine, señor. Vuelve a ver autoridad, A ver, termina. Vuelve, Rafa, vuelve y le hace la pregunta. Sobre Perlaza, le sí. llama la atención al técnico sobre Perlaza, pero profe, Perlaza, perdón, Tico, no estoy de acuerdo, para mí es el mejor jugador en Colombia de tema físico, porque no todos pueden ser talentos, pero en tema físico es el mejor jugador que hay en Colombia. Malón, qué pena hermano. Y qué pena, Bolillo Gómez. Pero no, qué pena, pues, que Perlas es el mejor jugador en el tema físico en Colombia. No, pero eso Osorio, dice. Respeta la de él. Pero acá la encuesta acá. O tiene que pedir el a otro. A ver qué dicen los compañeros. No, pero sacamos la encuesta. No importa la encuesta que hagan los soledo. Ya, termina. No importa la encuesta opinión y no hablé del técnico, lo que dijo el técnico. ¿Qué tal este pues? Bueno. Ah, ¿Ah, vaya Juan democracia, Diego. ¿no? A ver, Juan ¿Qué Diego. Que porque no lo miran es lo peor. Mm. Nacional jugó bien, jugó mal, jugó bien el primer tiempo, <coughs> regaló el primer tiempo, como hizo Nibagué. ¿Qué hizo Nacional? Y hable con tranquilidad. No se asuste de González, no, ¿ok? No, no, señor. Muy buena noche, señor director. Un abrazo para picaría, usted, para todos los televidentes. Te a, te a ver, hay varias cosas para tener en cuenta en este tema de Nacional. El primero. El equipo me parece que lo que ha tenido en estos cuadrangulares eran las dudas que existía después de que pasó el torneo en la, en, la, en la otra fase, que era el juego del equipo. Y ha tenido problemas con el juego, por algunos, algunas variaciones que ha hecho el técnico, buscando precisamente que el equipo se acomode a las circunstancias del juego y el fútbol y características del equipo rival que va a enfrentar. Eso se lo entendemos muy bien a Juan Carlos Osorio. Pero me parece que sí, en los primeros tiempos no le ha ido bien Recupera mucho esa idea futbolística en los segundos tiempos Pero ojo, Nacional llega, Nacional elabora, Nacional tiene jugadas de gol Pero hay un aspecto que ha sido fundamental en estas, en estas finales En Ibagué intervino el árbitro Ojo, el gol del Tolima es un gol que es, eh, eh, no tiene, no, eh, se dio a ver anulado Por la falta de sobrecabal previo a la jugada que originó ese gol Segundo, un penal que le negaron al Atlético Nacional en ese partido. Aquí frente a Junior hoy, también en la mano del árbitro, en los penales que no le pitó el señor Mario Herrera al Atlético Nacional. Maldita contra eso carica, es gente, muy chorarone. difícil, eso es muy difícil jugar contra eso también para un equipo que comenzó y que... Reconstruyó ya la mandamos, el camino de la Reconstruyó la y carta. logró conseguir Lo que consiguió la la carta, Infortunadamente, la la carta, infortunadamente el tiempo no alcanzó la la carta, El tiempo no alcanzó la carta, pero, la pero, la mandamos, usted, pero No te preocupes ya la, la, no la, la mandamos, cartica, la que cartica, mandamos la Por más Que se le diga carta y así lo digo usted, que sea, que sea llorar, son realidades y cosas que pasaron, y usted mismo lo dijo, ojo que eso sí fue penal, ojo que eso sí fue falta sobre cabal, y lo de hoy sí, también lo no, dijo no, usted, usted lo dijo, usted lo dijo, entonces no venga a decir ahora de que nosotros estamos aquí chillando, llorando por lo que pasó con Nacional en, en esos dos partidos, hay que tener en cuenta eso, que es por eso Nacional envió un comunicado sobre lo que pasó en Ibagué. Y hoy también me parece que por lo que pasó hoy Feta Junior, también debe enviar comunicado, porque lo que hizo ese árbitro también fue atentar contra lo que quería el cuadro atlético nacional en lo deportivo. Bueno, eh, le damos la bienvenida a Don Elkin, la bienvenido Don Elkin, ya hablamos de, recuerden cuál es la pregunta para toda la gente que participa por los premios, sí. Esta noche, y usted cómo vio al Nacional hoy en el Atanasio. Se Hola, don Rafa Gol, el saludo muy ay, cordial para usted, ay, ay, para todos los televidentes, internautas. La... Este es el súper debate con los temas polémicos del día. La pregunta de pensando en grande con Rafa Gol: ¿Cuántas reglas tiene el fútbol? Y va a responder un autorizado en el tema y nos va a hablar. ...más adelante la llegada del VAR al fútbol colombiano... ...que se necesita más que nunca... Urgente. ...con esta gran cantidad de árbitros discretos... ...que hay en el fútbol profesional colombiano. De Atlético Nacional, yo diría que como se terminó... ...se debió iniciar... ...hablando con Daniel Muñoz y Vladimir Hernández... ...de los buenos jugadores que tuvo Atlético Nacional... ...no solamente por marcar goles... ...sino porque marcaron una diferencia... ...a favor de este equipo Atlético Nacional. Estuve en la rueda de prensa... ...y la verdad no quise preguntarle al señor Osorio porque fui respetuoso, tengo que decirlo una gran persona que ha sido Juan Carlos Osorio amigo, porque además de, de, de ser un gran técnico ha sido amigo pero ante la amistad hay que tener claridad también no dejar y responder los periodistas ¿Qué culpa tenemos los periodistas del mal planteamiento iniciando el partido por parte de este equipo Atlético Nacional, les apuesto que si hubiera el partido durado cinco minutos más hubiera ganado Nacional, por la forma como llevó el equipo Verdolaga pero ya con los cambios, con los que eran uno no puede sacar de la cancha a quien viene haciendo los goles. Si Barco no hace goles, si Cuchi no hace goles, ¿por qué sacar a Daniel Hernández? Que juegue de lateral, defensa, volante, delantero. Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, perdón, ha venido marcando goles con este equipo Atlético Nacional. Afortunadamente a esta hora, para Junior y Nacional va 0 por 0. El juego entre Cúcuta y el conjunto deportes Tolima promediando el segundo tiempo 15 minutos del segundo tiempo. Este resultado favorece a Atlético Nacional en la medida en que gane lo que sigue y ojalá que gane el Cúcuta Deportivo, ojalá gane el Cúcuta Deportivo, es muy curioso, Tolima se ha complicado la vida y mirando las estadísticas en el fútbol colombiano, precisamente con los equipos chicos, con Bucaramanga, con Cúcuta y ante los grandes ha sido ganador. Un Nacional hoy y más adelante veremos a los hinchas de corazón opinando del tema y se situaron más el técnico Juan Carlos Osorio, es cierto lo del planteamiento. Pero también hay jugadores, señoras y señores, que no merecen continuar en este Nacional. Sé que va a haber barrida en diciembre, porque muchos terminan el contrato. Y por lo que han venido haciendo, deben salir. Pero el técnico, póngase las pilas, usted es muy bueno, usted es el mejor de Colombia. Pero no cambie el chip de muchos jugadores que actúan en una posición, los ponen en otra, como Perlaza, y son una decepción. Bueno, vamos a hacer la pausa, ya regresamos con ustedes. Permiso.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 Proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Bueno, hoy al final del juego le entregamos el trofeo de grabados artísticos a Vladimir Hernández porque fue el que entró, le cambió la cara del partido y le cambió la cara atlética Nacional. Al final del juego, Vladimir Hernández habló así, con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha, Rafa Gol, grabados artísticos, le entregamos este trofeo al pequeño gigante verdolaga de Vladimir Hernández, quien ingresó en el segundo tiempo y marcó una diferencia enorme Señor, se lo entrego, que sea esto de motivación, que vuelve usted a la cancha y que se gane en Barranquilla ¿Cómo está? Buenas noches, eh, bueno, agradecer por escogerme por como la figura eh, bueno, sí, yo creo que es un partido complicado hoy eh, Lastimosamente las dos veces nos fuimos abajo Pero yo creo que el equipo nunca bajó los brazos Y siempre trató de educar Así que todavía queda el miércoles una nueva final El técnico argumentó el hecho de usted ingresar 20 minutos eh, Mirando a ver porque usted llevaba tiempo sin jugar Pero uno por lo que vio usted está para 90 minutos ¿O qué piensa? ¿El mejor eh, médico es uno? Sí, sí, obviamente el mejor médico es uno eh, En estos días de entrenamiento me sentí bien pero bueno, siempre con, con la precaución de los médicos, del, del profe, él ahora que llegamos acá al estadio, eh, me llamó aparte, me preguntó cómo me sentía, pero pues la verdad le dije que estaba bien para jugar, me dijo que, que podía rematar los últimos 20 minutos y bueno, así fue, eh, pero bueno, yo creo que ya para el otro partido puede estar desde el inicio. Aquí le entrego este espectacular trofeo, trofeo de Rafa radio y Televisión, ¿dónde lo va a poner, hombre? No, muchas gracias, pues lo voy a poner ahí donde tengo eh, todas las, la, las que he ganado Acá me gané varias eh, y bueno, ahí la voy a mantener siempre con ese cariño Quedó el sauracri dulce mucho, mucho, porque el equipo, como te digo, no, no bajó los brazos a pesar de, del marcador. Siempre buscó y tuvimos para, para voltear el marcador 3 a 2, pero bueno, ahí viene otra final el miércoles. ¿Quién sirve ese trofeo para que ganen en Barranquilla? Así va a ser, así va a ser con la ayuda de Dios. Muchas gracias, esperemos traernos tres puntos. Buena persona, buen jugador, los mejores perfumes llegan en el envase pequeño de en Vladimir Hernández. Gracias. Y este es el Superdebate, número uno en sintonía, el Superdebate de Rafa Gol. La cámara está esta hora la hace mi gran amigo, don James Hospital. Bueno, bien James, eh, de todas maneras, Vladimir sí, Hernández, es oral. señor González, Vladimir demostró que, que está bien, porque, o sea, el problema estaba, había dudas con Vladimir por la lesión y me parece que hoy entró conectado. Bueno, es una buena noticia que ahora lo tengamos recuperado y que seguramente aquí en adelante será una de las armas que tendrá para presentar Atlético Nacional. Juan Carlos Osorio dijo en la rueda de prensa que no estaba para jugar los 90, pero yo creo que si no estaba para los 90 mínimo 45, porque el primer cambio fue Daniel Muñoz, y efectivo ese cambio, pero el segundo tenía que haber sido el de Vladimir Hernández y fue el tercero. Ya decía en la rueda de prensa el técnico Comezaña que sus tres volantes recuperadores eran muy pesados frente a dos jugadores livianitos, chiquitos, pero muy ricos técnicamente como Vladimir y como Harlan, y que eso fue una de las dificultades que tuvo el junior en el segundo tiempo. Es que fue un gran segundo tiempo de Atlético Nacional, con el ingreso de Vladimir, la gente estaba muy expectante, hace rato lo pedían, lo querían volver a ver, porque es un jugador muy influyente en el juego que pretende Juan Carlos Osorio, y con el ingreso de él, de Daniel Muñoz, se le cambió la cara al equipo y fue otro nacional en el segundo tiempo. Es que el buen jugador Demuestra que debe actuar independiente del rival, porque el técnico Osorio dice que él actúa de acuerdo a sus jugadores, al rival que se tiene. Es cierto el tema de Vladimir, lleva tiempo sin jugar, pero hoy demostró que cualquier partido con Nacional, enfrentando a cualquier equipo, debe ser titular. Y hoy fue la figura en 20 minutos. Bueno, entonces hablamos con los hinchas de Nacional, los hinchas de corazón, ¿qué opinan sobre el empate Nacional 2 Junior 2? Los hinchas de corazón, con Donelki, la voz. Ante cerca de 40.000 hinchas de corazón, esta afición es enorme, tifo, espectáculo del hincha en la tribuna y empata Atlético Nacional 2x2 ante Junior de Barranquilla. Los goles estaban en el banco, empató el Verdolaga ante el Junior, don Jackie Posada, Rafa Gol Radio y Televisión. Rafa Gol Radio de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde a través de la voz del Río Grande y a través del Facebook Live en vivo. Eh, Rafa Gol al aire. ¿Usted qué piensa del partido? Son muy mal muy mal, ¿usted qué dice joven? Muy bien los cambios, los cambios fueron los que hicieron en el partido bien. Los goles, ¿usted qué dice? No, los cambios fueron la clave para hacer los goles, pero nos faltó. Sigo saludando a este hincha de corazón, ¿qué dice usted jovencito? Mucho gusto, ¿el quien lavó? ¿Cuál es su nombre? Emanuel, Emanuel. Emanuel, soltero, casado? Soltero. Muy bien, opinión del juego. No, a Osorio le, a Osorio le queda enseñado con quién tiene que entrar. ¿Usted qué dice, hombre? No, elkin. solamente le pedimos al profesor Osorio que respete la hinchada. Hoy quedó demostrado que debido a, es un granín técnico, pero es muy terco. Hoy quedó demostrado que regaló el partido, regaló un partido de final y queremos solamente que respete la hinchada y ganemos. ¿Usted qué dice, hombre jovencillo? Que Nacional dio todo lo que tenía para, para empatar el partido. Buen segundo tiempo, hombre. ¿Usted tiene una cara de arriero, montañero? montañero opinión. De... No, Nacional jugó bien, pero al profesor le, le, le faltó desde entrada a los que sabemos. ¿Qué ¿Usted qué dice? No, Nacional muy bien el segundo oh, tiempo, pero los goles en el banco. A ver, joven. ¿Usted qué dice, hombre? Osorio, oh, que no es poca inventar, hermano. Sí. Ahí perdimos el partido para ahí. Espere, tranquilo, venga, venga, usted va a opinar, venga. ¿Qué va a decir que usted está ahí hablando como solo? Opinión. Osorio, Osorio, que se vaya a ir estudiando. Le quedó grande armar un equipo con Nacional. Demasiado equipo <risa> <para> Osorio. <risa> ¿Usted qué piensa del partido? ¿Vos tiene una pinta como un jugador de esos, co como de Etiopía? <risa> no le bailaría, pero muchas gracias a Osorio por todo. Desde el principio tenía que salir a ganar el partido, no salía a defenderse. A ver, joven, ¿usted qué dice, hombre? Eh, vengo de Ibagué. ¿Viene de Ibagué? Le trabajaron al Tolima. El empate le favorece al sí, Tolima. Señor. El Tolima gana. A ver, joven, venga para acá, amiguito. ¿Usted qué piensa del partido? No, regalamos 45 minutos, hermano. 45 minutos regalados. Muñoz no puede derrotar nunca, nunca. Los Muñoz no, todos menos Muñoz. Bueno, señor, siga comiendo. Que Dios me lo bendiga. Joven, a ver, cuénteme. No, muy triste. De verdad que muy caído el equipo. Y, no, Nacional, vea, escuche. No pierda más plata con barcos. Voy a terminar con esta gran afición de Atlético Nacional. Llenaron este estadio, hacen un espectáculo, hombre. ¿Usted qué piensa de lo Nacional, que pasó? Nacional no pudo haber cedido el partido de local, porque vienen partidos muy importantes. Y Nacional, esa victoria era fundamental. Muy bien. ¿Usted qué dice, joven Barbao? Hermano, muy tristes, eh, regalamos 45 Te parezco minutos. Macucci. Eh, no, menos. <risa> Opinión, pues, ¿qué pasó? Muy tristes, muy tristes, eh, regalamos el primer tiempo. Eh, los goles están en el banco. Voy a terminar con ustedes. Un aplauso para ustedes, mis respetos para esta gran hinchada del equipo Atlético Nacional. Este es el debate, señores. Bueno, ahí estaban los hinchas de corazón. Pues la gente está pues, un poco inconforme realmente con la presentación de Nacional. Hay que ganar como sea en Barranquilla. ¿Se puede o no se puede ganar González en Barranquilla? Se le puede ganar a cualquiera, siempre y cuando le tengan ganas de ganar. De las colas hoy careció el 70% del equipo verde. Y siempre y cuando Juan Carlos Osorio escoja mejor la nómina, la titular. La titular es con la que finalizó el compromiso, hizo las cosas no de revés y se perdió un, un tiempo. Que continúe el 0 a 0 en Cúcuta para que no tome ventaja al Tolima y que en Barranquilla Nacional haga ese fútbol con el que terminó hoy Junior para ganar allá en la Metropolitano. Y sobre todo con jugadores como Harlan, Barrera, Vladimir Hernández, Daniel Muñoz, hacen parte de la columna vertebral. Uno la columna vertebral no la puede mover, señor técnico. Bueno... Eh, hacemos Lo la pausa y, cúmplase. y ya regresamos <risa> permiso. Y la pausa la hacemos a nombre de Mr.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 Dales a tus hijos lo mejor Uno diario Colanta sabe más, sabe a campo Nuevo yogur de búfala Colanta Rico en proteína En tres ricos sabores Maracuyá, mora, fresa Tienes que probarlo Colanta sabe más, Colanta sabe a campo Ahora el yogur Colanta con nuevo diseño En sus empaques Búscalo en tiendas y supermercados Con más frutas, más sabor Porque Colanta sabe más, sabe a campo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 de Ben Grande. Proseguimos en el Superdebate. Recuerde este debate lo presentamos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela en 910 en el AM, La Voz del Río Grande, y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Anochecer, cuando su programa de fe y oración, lunes a viernes también a las 9 de la noche en La Voz del Río Grande. Bueno, tenemos ya. Los resultados de la jornada todavía, el partido está en Cúcuta 0, Tolima 0, Cúcuta. Esto va? 85 minutos. 85, faltan 5, mala edición, que dan 5. A, <ríe> A ver, tenemos las ciudades con más asistencia. La ciudad de Medellín tiene 551,448 asistentes, segundo Bogotá 300. 3.254, queda Santa Fe y Cali, 223.333. Nacional, el equipo más taquillero del fútbol en Colombia, tiene 353.933 personas. Y hoy al Atanasio fueron 37.374. A ver, resultados del cuadrangular a ah, señor González. Nacional 2, Junior 2, Cúcuta 0. Tolima Cero. Hasta ahora. Sí, señor. Sí. Santa Fe 1. Am, eh, Alianza Petrolera 0 América le ganó el clásico en el Pascual Guerrero al Deportivo Cali 1-0 Bueno, entonces la clasificación del cuadrangular ha estado de la siguiente manera Juan. Deportes Tolima marcha en primera posición con 7 puntos en la segunda Atlético Nacional con 4 luego está en la tercera posición Junior de Barranquilla con 4 y en la cuarta posición el Cúcuta Deportivo con apenas un punto el empate que hasta el momento ostenta. Y el bueno. cuadrangular B, primero América 6 puntos, segundo Santa Fe 6 puntos, tercero Cali tres puntos, cuarto Alianza Petrolera tres puntos, muy parejo Bueno, ese está parejo, ese está parejo Así que el cuadrangular ah, Se jugará así El Tolima Contra el Cúcuta y, Nas, y Junior frente a Nacional Eso será el miércoles, el otro cuadrangular Todos los partidos el día miércoles Alianza Petrolera recibe a Independiente Santa Fe y Deportivo Cali En Palma Seca, enfrenta el, En el segundo clásico al América Bueno, a ver tenemos preguntas rápidas en el chat. ¿Qué dicen los cibernautas a esta hora, señor Blau? Le preguntan a don Luciano González Equea, Ferdolaga, hoy. Le dice, don Luciano, ¿qué destaca hoy del Junior de Barranquilla? ¿Algún jugador que usted diga este jugador marcó diferencia, sobre todo en el primer tiempo del Junior? El señor Cantillo, innegablemente un gran jugador. El golazo. Le preguntan a don Gustavo Osorio alguna novedad del conjunto deportivo independiente de Medellín, alguna noticia, algún jugador que vaya a llegar? No, aún no hay cosas concretas en Independiente Medellín Se habla de llegada de jugadores, de salida, que los hinchas se queden tranquilos Porque ni a va, se, se va a ir y creo que Cano tampoco Guineo le pregunta, Guineo, a don Augusto Velosa Augusto, ¿qué sabe de Cepelini? ¿Y considera que hoy debió ser titular Cepelini con Atlético Nacional? Claro, debió ser titular, que se quiere quedar y va a comprarle Nacional Sus derechos deportivos, está negociando con Danubio de Uruguay esa opción a don Juan Diego Arroyave le dicen, lo he visto mucho por el sector de la floresta, un saludo muy cordial. Yesenia le pregunta, le ve cara nacional para Está enfrentar detenido. a Junior y ganarle, ¿qué planteamiento debe tener el verde? Debe enfrentar a Junior de la misma forma que terminó el compromiso en el estado de Trasso Girardot. Así con esa actitud y el mismo juego para buscar revertir este resultado Adrian ganándole Benz. Metropolitano. Bueno... ¿Cuántas son las reglas del fútbol en Colombia? Esa es la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. La respuesta la tiene una autoridad del fútbol. Don Adrián Vélez, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Un saludo muy especial para todos. Soy Adrián Vélez, ex árbitro internacional y ahora instructor de árbitros. Las reglas de fútbol son 17. Es la respuesta a la pregunta pensando en grande con Rafa Gol. Ya actualmente está dedicado al tema de estar muy pendiente de la pantalla del Atanasio Girardó en torno a esas jugadas que se pueden mostrar en la tribuna. Sí, estamos haciendo ese trabajo para que la gente se vaya a ir adaptando para lo que se viene, para la final del bar y el año entrante, ya partidos eh, completos con bar también. ¿Usted va a estar en el bar? Sí, vamos a estar ahí. ¿Pero en el bar con B pequeña? <risa> en el bar apoyando a los árbitros como instructor de bar, sí, señor. ¿Qué tanto va a beneficiar el fútbol colombiano con el bar? Yo aspiro que mucho. Yo sé que es, es muy, muy bueno lo que se viene y, y vamos a, a acabar con de pronto con algunos errores que no se ven todos en el campo y, y los árbitros no, no, los pueden, no los pueden asimilar o no los pueden ver en, en el terreno de juego. Y con el bar, yo sé que todo eso va a quedar saldado. Además de Wilmar Roldán, ¿cuál es el mejor árbitro para Colombia de, para usted? Andrés Rojas anda por un muy buen momento, estuvo en el Mundial Sub-17, dirigió varios partidos, va de cuarto árbitro a la final de la Copa Libertadores, entonces es un árbitro que viene en muy buena proyección. Yo no lo quiero comprometer, pero la verdad, estos árbitros que están llegando al fútbol colombiano, lamentable la verdad. Señor, que Dios lo bendiga, no lo voy a comprometer. Un abrazo para todos que estén bien. Respuesta a pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Él ha sido buen árbitro, son los que se necesitan en el fútbol colombiano. Bueno, muy bien, la don Adrián Vélez por la respuesta. Y esperamos, sí, el bar urgente. ¡Pero urgente, rapaz, Rafael! Bol, ¿sí, ¡Urgente! No, no pues es que los arbitrajes... Mire, el arbitraje de hoy, del llanero, que es Mario Herrera, yo solamente le he visto pitar un solo partido bien a Mario Herrera, y fue el de la final acá a Medellín Cali. De resto, es... Lamentable la cantidad de desaciertos ¿Y cómo para el le parece Y el, lo de hoy también El sobrino Ortega. ¿Cuál es Y so... Ospina. Ah, <risa> Ahí son unas bellezas. Y no, ese no, que... Es que está pitando en Cúcuta, el tal Murillo. No, no, no, por Dios. Urgente necesita el fútbol colombiano, el bar. Lo necesita pero urgente, como pan para el desayuno. Pero bar con V, porque hay unos bares como los que nos montaron ahora recientemente en el Mundial y en la Copa Que era Bar con V de burro. Eso no puede ser A ver, conclusiones del partido nacional, Luciano Bueno, sí, fueron solamente 20 minutos El resto, la culpa es de Osorio Pero también tienen todos que A la hora de autoevaluarse Decir que aportaron A mí me parece que Tino Costa y Cuchi Hoy ya dijeron no más con el Atlético Nacional a ver, señor Osorio. Vea, por, por lo que ocurrió en el segundo tiempo, Nacional estuvo para ganar el partido. Estuvo para ganar el partido. Porque Barcos la tuvo, mano a mano con el arquero. Y yo creo que en más de una oportunidad, pero no sé qué le pasa a Barcos. Ahora, Junior se metió atrás, o oh no, Nacional lo metió atrás. Pero Julito, una cosa es que uno se defienda y otra cosa es que sepa defenderse. Qué pena, pero Junior tiene jugadores para defenderse mejor y no pudo es cierto equivocaciones del técnico también eh, niveles muy altos de algunos jugadores niveles bajos de otros hay que decirlo lo de, lo de blanco regular songo tres cuartos lo de Perlaza hay que borrar eso y por supuesto Candelo aunque entró y fue algo alegre pero no alcanza a estar a la altura de un equipo grande como Nacional. Marca un punto muy importante, es esos últimos momentos del partido para Nacional, y eso le debe dar el pie, la idea al técnico, para comenzar a planear lo que va a ser el partido en la ciudad de Barranquilla esta semana, porque ese partido va a ser fundamental, va a ser de, eh, de los compromisos donde más se va a comprometer la calificación para la siguiente fase, en este partido, frente al Junior y Máxime, pensando en que el Tolima, no debe sumar. Si hay sentido común del técnico de Nacional utilizando los jugadores donde rinden, como Brian Rovira en primera línea, ojalá sea titular Sebastián Gómez, pero no creo, Harlan Barrera, el volante ofensivo y demás. Nacional tiene todos los argumentos para ganarle al equipo junior de Barranquilla en Barranquilla. Permítame, don Rafa Gol, a, a esta ver. hora sí va la medallería de los Juegos Nacionales. Nos entrega la información Indeportes Antioquia. Antioquia, primero, hasta el momento, llevamos 21 de oro, 12, 4, total 37, Bogotá, segundo, 9 de oro, 11 de plata, 10 de bronce para 30, Valle, tercero, 5 de oro, 9 de plata, 10 de bronce para 24, Bolívar, que es el local, es quinto, con dos medallas de oro, 6 de bronce. Hasta el momento, cumplimos lo planeado por Antioquia, primeros en los nacionales. Bueno, eh, don Luciano, por favor, usted es tan gentil, me regala un número del 1 al... 223. 12. ¿El número qué? 12. El número 12 corresponde a la señora Ruth. Ruth González. Se acabó eh, en Cúcuta 0 a 0. En el barrio Belén, tres personas ver programa. Tres personas, no, seis personas ven el programa, tres hombres, tres mujeres. Señor Gustavo. El número 8 de Arregui. El número 8 de Arregui corresponde a Alberto García en el Sabaneta. Seis personas ven el programa, cuatro hombres, dos mujeres. Hinchas del Nacional 2, dos, dos del Medellín. A ver. 129, Rafa. El número 129 corresponde para otra dama. Doña Edilma Cañas. Ella vive en el municipio de Caldas. Allá están viendo el programa dos personas, un hombre y una mujer. ¿Quién me falta? El 66. El 66 corresponde al señor Alberto Orozco. Y Alberto Orozco está en estos momentos en la capital de la República. Allá cuatro personas ven el programa, dos hombres dos mujeres. La voz, el, tre, el 91. En el, en el 91, ese es su número. Bueno, corresponde al señor Luis Fernando Álvarez, vive en Villatina, Villatina, allá en Villatina, eh, cinco personas ven. Y sí, ahora tres, en el hombres, Twitter, en el Twitter. 1 al 729, que respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande, eh, número eh, 133. 133, el peso de un amigo mío, Mario Orlando López. <coughs> Ah no, responde mal, dice 13 reglas del fútbol, son 17 <risa> Respondió mal <risa> el Cristo, responde bien, es el ganador Bueno, ¿quién? Sule Cristo Bueno, vamos a cerrar con vitrinazos para... Hoy quiero agradecerle al doctor Juan David Pérez del Atlético Nacional Ana María Fuerte y también para Juan Fernando Ortiz Por eh, la atención que le hicieron al niño Jason Montes De eh, San, del municipio de Santa Rosa de Cabal Niño que está en una enfermedad terminal y tuvo la oportunidad de su sueño, su deseo de estar con los jugadores de Nacional para Jonathan Cifuentes en Bogotá. Vitrinazo para César Herrera y familia en Robledo y para Juan Pablo en Boston. Para la gente del restaurante, el portal de las flores en la ceja por las buenas atenciones. Para toda la gente del deporte. Con Hugo Osorio, con Wilson Osorio en la cera. Para Alberto Carolina, Estefanía, Manuela Ramírez, familia Caroleste, lo mismo que en Envigado Saúl Restrepo y José Gómez. Para el hijo del Chiboney, Eliabel Ángulo García, allá del barrio Buenos Aires, que no se pierde el programa y dice que con Junior va a la final. Don Hugo Carvajal en Conericut, que todavía dice hay esperanza con el verde. Para Jaime Restrepo vino desde Estados Unidos a visitar a la familia Gaviri a ver al equipo Atlético Nacional.